Maravilla de decir lo que te nace, ellos quieren verme mal pero no se pasen, no sepa que al corazón le ponemos disfraces, sigo para adelante pero sin un desenlace, si no fuera optimista hago que esto se acabe, estoy en la esquina más oscura y con llave, todo tiene que pasar, nada puede ser tan grave, voy por lo que me merezco y el que sabe sabe, tengo tanta presión sobre mí sin una hemorragia, estoy aburrido de reprimir esa magia, iba a ser una canción un poco triste y de nostalgia, pero yo adentro tengo fuego y eso se contagia positivo. Tenemos diferentes motivos. No una obligación que todos tengan objetivo. Pero tenemos un talento que hay que mantenerlo vivo. Eso es tuyo, exclusivo. Nada es definitivo. Carga tu mochila propia y mantente la del Nokia. Al negativo hay que mirarlo con mi obvia. El fracaso es normal. Solo hay que ser real, original y no caer en la copia.